Bueno, vamos a ver. Es que el problema es el siguiente. Eh, esta ideología nacionalista eh, no es más que un aspecto de un nacionalismo, que podríamos llamar españolista, que no se siente como tal. La prueba de que no se siente como tal es que eh, se habla de eh, partidos o de posturas políticas nacionalistas y no nacionalistas, como si no hubiera el nacionalismo... Eh, en digamos, los partidos llamados nacionales, eh, es decir, de ámbito nacional, ¿no? como por ejemplo el PP, el PSOE o el UPyD, por, por poner unos ejemplos. Estos partidos se consideran no nacionalistas, porque por lo visto no defienden una lengua, no defienden una cultura, no defienden nada. Eh, pero evidentemente estos partidos son nacionalistas porque en efecto sí que defienden una lengua, tienen muy claro que su lengua es superior a las demás lenguas con las que el español está en contacto, tanto en la península como fuera, como en América. Lo tiene muy claro. También tiene muy claro que existe una cultura española que hay que, que, hay que promover y hay que eh, defender en caso de que se consideren que es atacada, es decir, que estos partidos claramente son nacionalistas. Lo que pasa es que el nacionalismo que tiene una base de Estado, es decir, existe un Estado central que eh, centraliza, por decirlo así, esta ideología, la convierte el nacionalismo en civismo, por decirlo así. De manera que existe una especie de patriotismo constitucional que enmascara un nacionalismo subyacente que eh, precisamente por ser subyacente, por no, no aparecer evidente, eh, se considera que no existe. Y realmente... Eh, desde mi punto de vista, el único nacionalismo que existe en este momento en el Estado español es el español, desde mi punto de vista, porque es el más potente, es el más excluyente, es el más eh, exigente y, y el más imperialista, sin, sin lugar ninguna duda. Vamos.